Hola amigos de 5 Minutos de Gnosis, nuevamente aquí, con ustedes y para seguir dialogando con relación al conocimiento gnóstico. Hoy vamos a hacer algo o vamos a hablar de algo que nos ayude a reflexionar y eso tiene que ver con el camino de la contemplación, ese camino que nos permitiría a nosotros eh, decir, este, transitar por la vida realmente aprendiendo para lo cual nosotros hemos venido a esta existencia. Hay un maestro por allí que comenzaba un libro diciendo «Hermano, ¿eres un caminante de la vida? ¿Se ha preguntado alguna vez qué busca en este largo viaje? ¿Cree usted que lo que busca es dinero, posición y honores? Si consigue esto, ¿está conforme?» ¿Cree usted que lo que busca en este viaje es ser amado o amar? Si consigue quien te ame o a quien amar, ¿estás conforme? Realmente son preguntas que uno debería de hacerse permanentemente. Porque en realidad la vida es una serie de circunstancias que se nos presentan, en las cuales nosotros, eh, a veces, si no estamos lo suficientemente ubicados, y atentos para aprovechar cada momento de nuestra vida, simplemente pasan sin pena y sin gloria. Y nosotros realmente, o cada uno de nosotros, eh, realmente nos hemos puesto a preguntarnos si verdaderamente esta existencia, esta vida que nosotros tenemos, que dura una cierta cantidad de años, tiene solamente el objetivo para que nosotros eh, nacemos, crecemos, Llegamos a la madura, conseguimos una serie de bienes físicos, materiales, afectos, etcétera, etcétera. Envejecemos y luego morimos. Y eso será todo. ¿Creen ustedes que verdaderamente eso es la vida? La vida es algo más que eso. La vida es una posibilidad inmensa que se nos presenta a cada uno de nosotros de desarrollar dentro de nosotros todas esas posibilidades que tenemos latentes pero que lamentablemente, como decimos por allí, andamos dormidos por la vida, no aprendemos. Si nosotros verdaderamente nos pusiéramos a sincerarnos por nosotros mismos y a dedicarnos a vivir cada instante de nuestra vida como si fuera el último momento, tendríamos la posibilidad de verdaderamente aprender de esa vida que se nos presenta. Esta posibilidad de aprender de la vida es el objetivo eh, básico por el cual nosotros existimos. Obviamente, para lograr eso necesitamos entender y comprender que hay múltiples circunstancias que es necesario que nosotros tomemos la rienda para poder eh, definirlas y aprovecharlas. Por ejemplo, las circunstancias negativas de nuestra vida son el momento especial para que de ellas eh, obtengamos el aprendizaje que allí nos Las circunstancias más favorables, la de alegría, el optimismo, también tienen su enseñanza. Nosotros debemos permanecer en un punto intermedio en el cual no seamos abatidos por las malas vivencias de nuestra vida, pero tampoco, como se dice normalmente, de dormirnos en los laureles cuando hemos logrado cosas positivas. Siempre con un perfil intermedio, equilibrado, en armonía, con el cual nos permita a nosotros lograr aprender verdaderamente el objetivo, lo básico de cada circunstancia que se presenta en la vida. Ese sería uno de los puntos principales que nos conduciría a, ese, a esa liberación final, a ese lograr llegar al momento de nuestra muerte eh, con la tranquilidad de haber hecho lo que teníamos que hacer. Bien amigos, vamos a seguir dialogando sobre estos aspectos porque son muy importantes. Nos estaríamos viendo próximamente en otros cinco minutos de Gnosis. Hasta cualquier momento.